Nos informan de que hay zombies sueltos, sí, hay zombies sueltos, así que por favor quédense en sus casas y no hagan nada, bueno, hasta que el peligro haya, se haya ido. Aquí, videos grabados por gente de la calle, en la calle. Am, ¡Sangre! ¡Necesito a gente! Mm. Uh, ¡Qué bien! ¡Aquí hay mucha! Uh animal voy a escoger una ardilla nos asusta bueno pues me la como no un unicornio un unicornio me lo voy a comer comételo am que grande es mi boca Qué ¡Eh! ¡Cabe mi loco. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Bien. ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Ay! ¡Oh! torroneo. A ver si yo también lo soy... ¡Tú! ¡Para! ¡Tío! A ver... ¡Ah! am, am, ¡Que no te vayas! ¡Que estoy aquí! ¡Eh! ¡Que no estoy allí! ¡Que estoy aquí! Aquí sí. Am, am, am, am. Joder, tío. Que no me dejas hacer esto. A ver... Mm. Ay, bueno... Pues... Al dragón... O al, al perro de tres cabezas. A ver... Am, am, am, am. <risa> Qué rico estaba. Bueno... ¡Grandísimo! ah, por cierto, muy grandísimo! Ah, corre! ¿Cómo a mi casa! ¡Uh, ahí lo pone! ¿Eso es? es mi casa? ¡Ay, vamos! ¡Entra, tío! ¡Entra! ¿Qué? ¿Qué ¿Quién? ¿Cómo iré? ¿Ahora? Hmm. ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Corre! ¡Escóndete! ¡Corre! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡No, tío! ¡No, no, no, tío! ¡Tío, no! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Me van a matar! ¡Ah! Hmm. No hay nadie... No veo a nadie... ¿Dónde estará ese zombie? Lo voy a matar, ese zombie. ¿Dónde estará? Hmm. ¿No se podría haber metido en alguna de estas casas? No, no creo. Seguramente no. Hmm. Bueno, voy a seguir buscando. Hmm. ¿Dónde estará? ¿Est Estoy buscando, no estar aquí, bueno, espero que no, a ver, oh, eh, no, no hay nadie por aquí, nadie por allá, bien, está todo bien. en hmm. no, el techo no se ha subido, hmm. pues, ¿dónde podría haber escondido? ¿Aquí? No, no. está. Bueno. Vamos a seguir... Buscándolo. Ninja... Huh. ¿Aquí? ¿Entre todos... No... Bueno. Voy a conseguir... A... Uh, una mascota para buscar al zombie, no sé por qué, pero una mascota estaría bien como tienen todos estos, ok, no es un perro, pero bueno, algo es algo, no bueno vamos a buscarlo, es un dragón, puede volar, así que mucho mejor no. A ver, una caída. ¡Pum! Bueno, a ver. Vamos a buscarlo. No. Por aquí no está. Por aquí tampoco. Vale. Aquí no se puede entrar. Vale. Ah, sí. Sí se puede. Aquí detrás no está. Tampoco. Oh. Por... no. A ver... ahora... Ay, tampoco por aquí... ¡Ay, madre! Uh, ¡Una basura humana! ¡Lirio! ¡Una mariquita gigante será! Bueno, vamos a buscar a gente... A, a gente... al zombie, bueno. Huh. Vamos a seguir... Ok... Bien... Vamos a... Entrar en casa de... Alguien... Vamos a ver... Bueno... Lo haré en la segunda parte, así que... Espérense a la segunda parte y verán como me escapo sin que el poli me vea. Bueno, hoy de momento voy.. voy a ir a esta casa. A esta. Uh, qué, qué bien. Adiós.